por estos días se rumora una gran preocupación de la comunidad internacional por parte de la oposición están pasando cosas muy casuales cuáles son esas por un lado que se esté hablando de unos diálogos donde aparentemente tiene una idea Maduro y otra idea tiene los Estados Unidos pero que a la larga vienen a hacer lo mismo eso, eso es una por otro lado que Nicolás Maduro está en este momento llegando a un diálogo encabezado por su hijo Nicolásito que también lo decíamos acá mismo es el que pretende ser el sucesor de Nicolás Maduro entonces aquí lo que vemos con respecto a los diálogos es que Maduro no le está tratando de buscar una solución a esto de que entregar el poder o que vamos a... mirar no, él está haciéndole campaña a Nicolásito para que él sea su sucesor, o sea que piensan hacer lo mismo que los Castro, de que sencillamente se sentaron a, o quieren hacer lo mismo Corea, que siguen por su sucesor, su hijo, su nieto, su bisnieto, o sea quieren seguir generación tras generación, pero no dan una solución clara hacia el país, y por otro lado, da la casualidad que al mismo tiempo que se están esos, haciendo esos diálogos en México con respecto al régimen de Maduro y la oposición, paralelamente decide retirar las tropas de Afganistán y justo en el momento que los talibanes están volviendo a coger el poder. Hay una gran preocupación, porque el señor Biden cuando él arrancó su campaña hablaba de que él es progresista. Desafortunadamente aquí miramos que el progresismo es igual o muy similar al socialismo, izquierdismo, bueno, todos esos que terminan con ismo. Entonces la gran preocupación y la gran pregunta que existe ante todo esto es ¿Realmente se puede tener la confianza de que el señor... Joe Biden esté pensando en un emblema, en un numeral, sino que realmente esté pensando en una solución. Una de dos, o Biden está cayendo en el juego del régimen o sencillamente él mismo comulga con sus ideas de manera que se estaría volviendo cómplice y esto lo demuestra al frenar el caso de Alex Zapp y evalúa reapertura de vuelos a venezuela no es casualidad que al mismo tiempo que se están realizando los diálogos entre el régimen de maduro y la oposición el gobierno americano en cabeza de joe biden decida retirar las tropas de afganistán cuando los talibanes están comenzando a obtener el poder no sé mi abuelo decía una frase piensa mal y acertarás Y la verdad no me está gustando La posición que está teniendo Joe Biden Con respecto a toda esta problemática A nivel mundial Porque ojo Primero era Venezuela Pero ahora ya es Venezuela Cuba, Nicaragua, Bolivia Afganistán, Rusia, China Corea, o sea, esto se está volviendo una potencia. Y lo más peligroso a esto es que después de que se vuelvan una potencia y ya no se quieran bajar, es algo de pensar. Pero antes les invito a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios para que día a día podamos estar aquí, presente ante ustedes, dando la veracidad de la noticia. A ver, como lo hemos venido diciendo, independientemente de que se llame izquierdismo, progresismo, comunismo, chavismo, madurismo o socialismo, todos apuntan a lo mismo, que después de que suben al poder no se quieren bajar, y esto lo hacen basándose en, supuestamente en una nueva constituyente, donde lo primero que hacen es cambiar las leyes a favor obviamente de ellos donde tengan la autonomía de controlar desde las autoridades castrenses el mismo tribunal supremo o la fiscalía y a partir de ahí se convierten en un régimen porque ya tienen todos los poderes legislativos a favor de ellos pues qué más pueden hacer ya después la gente no tiene derecho ni a, op ni a opinar ahora si miramos cómo funciona un régimen cómo nace un régimen y cómo se comporta un régimen todos conllevan a lo mismo Fuerzas, amenazas, persecuciones Desapariciones forzadas Auspiciadores de grupos Al margen de la ley Patrocinadores del terrorismo Y que todo aquel que no comulgue con ellos Será considerado enemigo de la patria Por ende debe ser encarcelado Es preocupante la verdad lo digo es preocupante porque con el solo hecho de mirar a Venezuela Es un claro ejemplo de lo que está pasando Porque es que no podemos hablar de que Venezuela está bien Cuando el 10% de lo que es Maduro y la cúpula viven como multimillonarios Y el otro casi 90% esté viviendo en la miseria, esté viviendo en la pobreza O sea, no podemos justificar esto Pero lo más preocupante de esto es que aún la generación de ahora Aún viendo la, la realidad, la gente pretenda cambiar un mundo que si bien es corrupto, hay libertad. Y eso no lo justifica, ¿no? Pero cambiarlo por una nueva promesa disfrazada de socialismo y prima una ideología donde ellos lo que quieren es el poder. Y que cuando tienen el poder viven como multimillonarios y el resto del pueblo que se joda porque el resto del pueblo vive arrodillado y obviamente sin libertad. Es algo de pensarlo. O sea, yo pienso en este momento que más que dar una noticia acá es hacer una reflexión de realmente si vale o no vale la pena. Yo he venido hablándolo a lo largo de estos días. Con los jóvenes, las nuevas generaciones que, ojo, piensen antes de actuar. La solución no es cambiar un cáncer por una hepatitis C. La solución es encontrarle cura a esa enfermedad. Y está claro que eso no es siguiendo ideales ni falsos profetas. Y seamos conscientes, en este momento, los Castro, los Ortega y los Maduro y su cúpula, son un cáncer o muéstrenme algo contrario los pueblos totalmente acabados por eso miramos con preocupación que el diálogo en méxico comienza a darle frutos al régimen chavista. La Fiscalía Federal de Miami pidió una prórroga de 30 días para revisar historiales del presunto testaferro de Nicolás Maduro preso en Cabo Verde cuando ya se tenía todo para extraditarlo. Esto da, da mucho que pensar. Además Joe Biden aseguró que estaba dispuesto a revisar su política de sanciones a Venezuela de darse avances significativos en el diálogo. Hay una cosa que queremos ser claros. Estamos de acuerdo con el diálogo y estamos de acuerdo con que se acaben las sanciones totalmente pero tenemos que ver que la otra parte que es maduro también esté poniendo de su parte aquí lo que estamos viendo es que se sentaron a hablar de una posibilidad pero aquí no se han visto conclusiones o sea necesitamos ver que maduro está cumpliendo y que no está mintiendo porque si en este momento el señor joe biden ya quiere abrir la, el espacio aéreo con Estados Unidos y venezuela ya quiere quitar las sanciones quiere Pensar lo de lo del de, testaferro de Nicolás Alessab sin comprobar de que realmente eh, Maduro esté hablando en serio, pues se me hace una irresponsabilidad. Maduro anunciaba a inicios de agosto que ya había un documento redactado para definir el diálogo entre el chavismo y la oposición. Era una sentencia declarada. A partir del 13 de agosto, con ambos bandos sentados frente a frente, estaba a la vez asegurada la desaparición del gobierno interino de Juan Guaidó y lo que ha ocurrido en días posteriores podría demostrar que el diálogo está rindiendo frutos pero como era de esperarse el fruto está dando solo para el régimen por donde lo quieran ver es bien sabido que la defensa del colombiano ha intentado una y otra vez invalidar el proceso sin tener resultados a favor de un hombre acusado por haber lavado 350 millones de dólares Un poco más de eso En el sistema bancario estadounidense Ustedes saben que los americanos No se la rebajan a nadie ¿Y por qué va a haber Esa concesión precisamente Con este señor Que es la clave Para acabar con el régimen De Nicolás Maduro? Biden estaría considerando autorizar la reapertura de vuelos directos al país caribeño, una decisión contraria a las políticas de la administración anterior. Permitir dichos viajes se traduce en una flexibilización que abre la puerta a la normalización de las relaciones con el régimen. Con la nueva administración, después de julio, la Casa Blanca también anunció que iba a permitir algunas exportaciones y reexportaciones de gas licuado de petróleo GLP venezuela el glp es usado en los hogares para cocinar y como combustible para generar energía eléctrica todo eso es perfecto y todo eso se le avala señor Biden. pero la pregunta es que usted no puede dar las cosas cuando apenas se están sentando y están colocando las propuestas sobre la mesa ahora la cuestión es esta si el señor nicolás maduro y su cúpula chavista su régimen autoritario cede ante lo que está pasando, perfecto, entonces de parte suya ofrezcale también lo que usted está colocando sobre la mesa, quitar sanciones, darle avales a ellos, las embajadas, bueno en fin todo eso, pero ojo, en este momento apenas se está comenzando a hablar y es preocupante, no quiero ser ave de mal agüero, pero en este momento las cosas que están pasando se están volviendo preocupantes, hay que pensarlo, ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.